Una hora de la mañana, recibimos un personal desde la ciudad, eh, élite, eh, por parte de nuestro señor director general de la policía, maestro general eh, Sánchez González. Nosotros estamos reforzados, alrededor nos llegaron 350 hombres para intervenir en este barrio, conjuntamente con la fiscalía, y aquí un trabajo muy conjunto eh, también está involucrada el interior de policía, y policía el ministro está muy preocupado eh, por este por devolverle la paz eh, y la seguridad ciudadana a este pueblo de gente y hombres y mujeres muy serios General, en, en los operativos, ¿qué, es, qué se han incautado? ¿Se han incautado armas, eh, motocicletas sin documentos, etcétera, etcétera? Bueno, hasta el momento estamos, como usted podrá ver, estamos en el lugar, en pleno ejercicio de nuestras funciones. Y esta respuesta se la daré cuando ya eh, recopilemos todo, y se acabe el operativo. El llamado ya para el sector de que la policía. Ellos han pedido de que la policía eh, eh, tenga aquí presencia permanentemente. ¿Cuál es el llamado entonces para el sector? No, no, no, que cuenten, que cuenten, Sí, nosotros van a tener el nosotros todo aquel que quiera eh, salirse de lo que son eh, las normas lo van a tener aquí de frente conjuntamente con nuestra eh, magistrada así que que cuenten con nosotros que nosotros estamos para servir para ayudar el, el equipo de fiscales compone la fiscalía de Duarte así como también con el auxilio de lo que es la Policía Nacional y miembros especiales que se han trasladado a esta ciudad de San Francisco de Macorís, nos encontramos desarrollando diversos operativos en distintos sectores. Eh, un trabajo coordinado, no solamente con el director de la Policía Nacional, con el general eh, de la Dirección Regional Nordeste, sino también con el Ministerio de Interior y Policía que hemos estado desarrollando a los fines pues, de traer este plan de seguridad ciudadana a la ciudad de San Francisco. Pues eh, destacamos el apoyo de todas las instituciones eh, afines que nos están colaborando en este trabajo preventivo. Nuestra intervención en el día de hoy está dirigida, pues, obviamente, a continuar los trabajos tendentes que hemos estado desarrollando específicamente en el sector del San Martín y que estamos realizando pues, un operativo en conjunto, tanto de diligencias investigativas como medios preventivos, a los fines de devolver la paz social y pues mantener los índices eh, mayor disminuidos con respecto a la posible incidencia de violencia.